Sabe, si rañas, bebe, bebe, bebe, bebe, como me Que has hecho tan enamorado me tenías. Como me ve lo que has hecho tan enamorado me tenías. No sé cómo describir esto, no sé cómo decir eso. Es amor y toca y se como si no doliera pero todo mi dolor es por esa traición que me hiciste Prometiste no Prometiste que tú siempre conmigo ibas a estar Me gustan tantas chicas Pero yo te escogí a ti Y creo que fue un error Inusionarme tanto Como me duele lo que has hecho Tan y no sé lo tenías, me enamoraste bien hecho, ni traicionas. Cómo bebé lo que has hecho, tan de enamorarme de niñas Pero todo ese dolor es por de eso que hiciste Tú prometiste que conmigo siempre ibas a estar Ya no sé qué voy a hacer, si ya no te tengo acá Me duele mucho, oh, oh, oh, oh Me ve, me duele mucho, oh, oh Es un dolor Inexplicable Cómo me duele, eh, eh, eh Tan enamorado de mí Cómo me duele lo que has hecho Tan enamorado de mí No sé cómo describir Este gran dolor y toca irse pero todo mi dolor por esta traición que te prometiste que tú conmigo vuelta Me gusta tantas chicas pero yo te cogí a ti y creo que fue un error. Pero yo te cogí a ti y creo que... Como el lo que has hecho, tan ilusionado tenía. Y no le este... voy Baby traición, traición, traición. Do you know how Baby, baby I will record <laughs> Boo